through <laughs> Ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas por y mis estatutos por andaréis a nadie en Dios yo elogio, muestro y quiero decir una vez más, y quiero que ustedes la atención a la cosa que está luchando no hacen como hacen en la tierra de Egipto, o sea, ya no. Un... En la cual más de los que ni a eso más de la tierra de, de la tierra, porque la, pues la tierra era la nación que fue conquistada, que había gigantes, que había divididos, había desinflucizos, a la cual Dios condujo, ni en la en sus estatutos, es decir, ni en sus costumbres, ni en lo que ellos quieren imponer, no, mis ordenanzas, obedecen por y mis estatutos es? andando en ellos. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová, muestro. ¿Quién cuánto muestra que Dios está aquí? ¿Cómo ¿Cómo el ¿Cómo se los ejerce el señorío? a donde lo llevo no se conducirán según sus estatutos sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes yo soy el Señor tu Dios ¡Salido! paganismo, el mundo y su desgracia a su nombre sea la gloria Jesucristo llamó también a sus discípulos a resistir estas tendencias y Jesucristo sabía que el mundo siempre será un enemigo nuestro que el diablo siempre estará al acecho y que la carne vive como un perro aleluya, hambriente tratando de devorarnos todos los días pero Jesucristo Desafió un pueblo a obedecer y obedecer conforme aquí a las pautas por Cristo establecidas. Usted sabe que hoy vivimos en un mundo de relativismo. Es malo depende de. Es malo de si no homosexual depende de. Es malo si eres piano depende de. Es malo si robó depende de. Todo depende de dónde estás. Todo depende de cuánto estás. Todo depende de cómo te sientes. todo te criaron Todo depende de que se aprueba Lo que está bien en Colombia está mal en Chile Pero lo que está alegría en Francia es tristeza en Gran Bretaña No, no Si los gustos coinciden está bien Si no no, no coinciden los gustos está mal No, un cristiano radical No puede estar de acuerdo Con lo que el mundo La meta del mundo quiere imponer Un hombre radical Un hombre lleno de la presencia del Señor Se va a sujetar a la palabra Se va a sujetar a la norma divina Estamos en la tierra para sujetarnos al Dios de dioses y Señor de señores, a quien puede darle un aplauso a Jesucristo aquí. La gente quiere robarle el Señorío a Jesucristo cuando la Biblia dice: Toda lengua, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará el Señorío de Cristo. Que Jesús es el Señor. ¿Dónde están las lengua que dicen aquí? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. No Satanás. Jesús es el Señor de señores. Rey de reyes. Hacedor de maravillas. El mundo está sufriendo una crisis de identidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo reunió a algunos sabios, entre ellos Albert Einstein, y les dijeron, ¿qué haremos para que no vuelva a presentarse una guerra de mundos como los que acabamos de pasar tan trágica? No hicieron nada, de allí salió el relativismo, si lo que es malo para Colombia es bueno para Brasil, el relativismo, la manera de pensar y de adaptar el hombre a su pensamiento para su amaño y para su desgracia, el mundo siguió de mal en peor, los sabios no pudieron componer nada ni nadie, volvieron a haber guerras y desgracias para el mundo, porque el único que puede cambiar la mentalidad del hombre se llama, se llama, se llama, se llama. Se llama. La vida es Cristo, como dije, como dije aquí, como dije aquí, como dije aquí, aquí, aquí, aquí, Cristo es el fundamento de esta casa, Cristo es el fundamento de mi vida, de mi familia, de los hermanos, del pueblo de Dios, de esta obra, Que Jesucristo, no nos movemos por lo que nos diga el hombre, nos movemos por lo que diga Jehová de los ejércitos. Aleluya, a su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Yo no sé cuántos están contentos hoy Usted viene pagando allá, drogándose, borracho, gritando que es alegre Pero esa alegría es falsa Pero aquí está la verdadera alegría Aquí está el verdadero gozo ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde está el gozo de los cristianos? ¿Dónde está la alegría del pueblo de Dios? que diablo sepa que no necesitamos aguardiente para ser felices y ofender a Dios para estar felices oh, roja la iglesia del Señor el mundo enfrenta una pregunta ¿quién ejerce el señorío? ¿es la iglesia quien ejerce el señorío? ¿No? ¿es el hombre que quiere mandar a Cristo? Dándose libertades para evitar, manipular y aceptar lo que le gusta, le rechazo y agrada? ¿O es Jesucristo como maestro y señor al que creemos y obedecemos lo que él nos enseña? Jesucristo nos pregunta, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que le digo? ¿Entendió? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacen lo que te digo? ¿Me entendió o más claro? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacen lo que te digo? Más clarito, allá, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo te digo? Confesar a Jesucristo como Señor, pero no ser es construir nuestra vida sobre la arena, ¿Quién es el que me ama, el que hace suyo mi palabra, y el que lo merece, el que atesora la palabra, el que se mete la palabra en el alma, el que crea en la palabra, el que dice lámpara es, a mis pies tu palabra, cual dulce, son a mis pies tu palabra, Que Dios ha prometido en esta palabra no va a pasar, no va a pasar lo que Dios te prometió, no va a pasar lo que Dios te dijo, no va a pasar. El mundo se puede desbaratar, pero la palabra de Dios, Dios es un caballero y la hace respetar. Alguien grite aleluya que está en fiesta en Colombia. Alguien grite aleluya. Hay dos culturas, hay dos valores. Hay dos estilos de vida. El mundo que nos rodea y el otro es la voluntad de Dios. La voluntad del mundo y la voluntad de Satanás. Ah, y la voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Padre. Que esos son los dos mundos. No hay más. No hay más. Uno hace la agradable y perfecta voluntad de Dios. Y es siervo de Dios. Es hijo de Dios. Es coheredero con Cristo. Aleluya. Tiene herencia en el cielo bendición en el cielo, está sentado justamente en lugares celestiales con Cristo Está disfrutando de la bendición y de la gloria de Dios Puede andar y mover todo lo que ata, se ata en el cielo Y todo lo que desata, se desata en el cielo Vive bajo la gloria de Dios, bajo la potencia de Dios El Señor guía a sus pasos, el Señor guía su corazón Esos son uno Creo que aquí están los que hacen la voluntad de Dios Creo que aquí están los que hacen la voluntad de Dios Hay otros que hacen la voluntad de Satanás, que son esclavos del diablo. La Biblia dijo que el diablo vino para matar, para robar, para destruir. Pertenecen a un mundo destruido, pertenecen a un mundo arruinado, pertenecen a un mundo descorazonado. Esa gente no tiene a Dios, esa gente vive en dificultades, aleluya. En esa gente hay por ejemplo narcisos. En la mitología griega Narciso era un tipo apuesto Que percibió su reflejo en una laguna Y se enamoró tanto de su imagen Que finalmente cayó al agua y se ahogó Así mueren los de hoy La gente que se exhibe La gente materialista La gente humana La gente narcisista En los 80 y 90 Años 80 y 90 Se levantó la agradable Y perfecta voluntad de Satanás En muchos hombres se llamaba Movimiento del Potencial Humano y una endemoniada llamada Shirley clay se levantó como su sacerdotisa infernal y comenzó a cacaraquear comenzó a decir ridículamente chistes parodias de que si Dios era grande era porque ella le ayudaba si ella era algo era porque ella tenía que ayudarle a Dios Dios no necesita, aleluya, ayuda de ninguno no como de polvo de la tierra Dios no necesita ayuda de nadie la mano poderosa de Dios aplasta los cielos, aplasta la tierra un solo dedo de Dios sirvió para crear el mundo y el horizonte, para que va a necesitar al hombre, usted es el que necesita desesperadamente de Dios, usted es el que necesita desesperadamente de su presencia sin Dios nada somos en la vida, sin Dios nada podrás hacer aquí en la tierra alguien grita aleluya a Dios, a Dios. Me acuerdo de ese texto bíblico por allá, en la Biblia suya y en la mía, que dice, oí como la voz de una gran multitud. ¿Cómo ruge una multitud? A ver, un grito de victoria Bueno, esto es una pequeña multitud, pero yo quiero que se sienten como millones grito de guerra Y oí como la voz de una gran multitud Como la voz de grandes truenos ¿Dónde está la voz de trueno? ¡Sí! Que decían Aleluya Aleluya Comienza a llenar sus labios de aleluya Diga aleluya Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya, aleluya". Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso Reina Yo no sé qué van a hacer esas iglesias Donde usted dice aleluya y lo mira a todo el pueblo ¿Qué le pasó? No tienen ni la más mínima idea De lo que es el cielo No saben que allá van a haber millones Alabando al Señor Adorando al Señor si nos adorarán japoneses, asiáticos, africanos, americanos, colombianos, italianos, europeos Norteamericanos, centroamericanos, sudamericanos En todo el planeta tierra adorará y glorificará al rey de reyes y señor de señores <risa> Aleluya. Y la gente cree que es ellos que se tienen que enamorar de ellos. Primero yo. Primero yo. Segundo yo. Y tercero lo que venga. Primero yo en mi casa y después lo demás. ¿Quién dijo que esto es lo bíblico? ¿Quién ha leído alguna vez usted la Biblia? Ese es un error por tres razones. Primero Jesús se refirió al primer y gran mandamiento. Después se refirió al segundo. Jesús dijo en el primero, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda alma y con toda tu mente este es el primero y gran mandamiento que es lo primero que tengo que amar los hijos a Jehová o el que te lo dio los hijos o el que contiene a tu hijo los hijos o el que le da vida a tus hijos a quien hay que alabar aquí primero los hijos o el que permite que tu hijo se levante y viva, a quien hay que darle la gloria aquí, entonces levante su mano y déle gloria a Dios por su casa, por su familia corazón, Con toda tu alma Y con toda tu mente Alma, corazón y mente es el primero y grande mandamiento ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Hay misiones que enseñan a odiar Enseñan a destruir Y se matan entre ellos como hienas De la selva, se destrozan por las matan a sus hijos cuando tienen hambre no han casado, se tragan sus hijos a los devoran, se los mascan. hay misiones así que se están matando pero aquí, si tú no amas a tu hermano a quien estás viendo, tampoco puedes amar a Dios a quien no ves aleluya, se si olvidan del segundo gran mandamiento el Señor lo dijo el Señor lo dijo, el Señor lo dijo y si tú no cumples ese mandamiento irás al infierno Esto Cristo dijo, hablando un poco más profundo, de este dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué tal eso? De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, resumió ¿ah? el mensaje de los profetas y el mensaje de la ley en el primero y en el segundo mandamiento. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto le aman? ¿Cuánto le aman? ¿Cuánto le aman? ¿Cuánto le aman? ¿Cuánto le aman? ¿Cuánto le aman? ¿Cuánto le aman? si sí quiere decir eso servir a los demás significaba sacrificarse a uno mismo el servicio a otros, eso es un absurdo cuando el hombre dice primero tú segundo tú y tercero tú y el maestro está diciendo ¿quieres servirme ¿quieres seguirme? el segundo mandamiento, servir a otros servir a otros, amar a otros hacer algo por otros. por eso es que ha venido aquí, por eso le pusieron un bus allá, porque aquí amamos a nuestro pueblo, amamos al pueblo de Dios, amamos a la iglesia redimida amamos al pueblo que el Señor aleluya, cubrió con su santa sangre aquí amamos al pueblo de Dios ¿Hay alguien puede alabar al Señor alguien puede alabar al Señor aleluya tendencias seculares e infernales que amenazan a la iglesia ante ellas se nos llama a practicar un evangelio radical los que vencen este mes de diciembre son cristianos radicales los que no se doblan ante este maldito miserable, lleno de pecado y de maldad que induce a la gente a pecar a destrozar la ley de, de Dios, aleluya son radicales pero aquí no nos vamos a doblar Satanás a tu mundo no nos vamos a doblar a tu Diciembre no nos vamos a doblar a tu paganismo aquí vamos a creerle a Dios aquí vamos a ser cristianos de Enero a Diciembre y de Diciembre a Enero aquí le daremos la gloria a Dios ¿Dónde está el pueblo que alaba a Dios aquí? ¿Dónde está el pueblo? el pueblo del siglo el pueblo de piedra, el pueblo que ama a Cristo. Hermano, la presencia de Dios está aquí. La libertad de Dios está aquí. La cadena se hace en pedazos. Contra el desafío que el diablo le plantea a la gente, debemos ser una iglesia que declara la palabra y la verdad con carácter. Debemos defender el carácter único de Cristo Y el gobierno de la supremacía de Cristo Hay que defendernos Contra el desafío materialista del mundo De la carne, de las fiestas paganas La iglesia tiene que levantarse Como una iglesia de carácter Como una iglesia sólida Como una iglesia que está en pie Como una iglesia que va a redimir a los pecadores Y no va a caer en el pecado de los pecadores Como una iglesia que va a pararse en esta ciudad Y en el mundo entero como una luz luz en medio de la oscuridad ¿sabía usted que cuando hay oscuridad es cuando va a la luz? bueno, aquí está la renovación aquí está la luz, aquí está la luz ay, ay, puede alabar hablar al Señor aquí está Cristo yo soy la luz del mundo y el que me sigue mandará en tinieblas, mandará en tinieblas levanta la mano y alaba como dice el coro, Levante la mano y alaba Levante la mano y alaba Escúchame bien estas tres metáforas no debemos ser sacudidos como juncos viene el viento y los juncos se levantan se inclinan a los arrebatos de la opinión pública el evangélico junco es como esa esa hierba, esa flor que no tiene esos chamizos que se nos lleve el viento porque viene el viento evangélico chamizo evangélico que te lleva cualquier tendencia cualquiera te invita al pecado y dices amén, cualquiera te invita, te invita a la maldad y dices amén Eres un evangélico chamizo te falta el carácter de Cristo te falta la realeza de Cristo te falta el señorío de Cristo por eso es que te va mal por eso es que Dios no te escucha a la oración por eso es que Dios no, no, no responde cuando tú clamas No hay respuesta de parte de Dios Porque eres un evangélico chamizo Eres un evangélico chamizo Pero los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Se levantarán como lágrimas Y usarán su alas para volar Cuando venga el viento Alguien diga aleluya Y dígale, cuidado con el chamizo, cuidado con el chamiso, dígale al vecino, cuidado con la chamisa, cuidado con el chamiso, cuidado con chamisos, cuidado chamiso, cuidado chamisa, cuidado chamiso. A su nombre sea la gloria. El chamiso te deja mover por familiares. No hay más mandar iglesia, Bueno, mi señor. Cuando el Señor dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente con todas sus toda su fuerzas y el segundo mandamiento ama y sirve al prójimo trabaja para mí sirve para mí sirve ten el amor que yo tuve por los perdidos haz algo por los perdidos haz algo por los que se pierden ahí radica el Evangelio a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria alguien alabe alguien diga Cristo vive aleluya pero el verdadero cristiano radical Escúchame bien puede soplar el viento Pueden soplar demonios Pueden soplar huracanes Pueden soplar demonias, puede soplar el vino diablo puede soplar la misma diabla, puede soplar lo que sea, se pueden levantar los familiares, se puede levantar el que quiera, pero usted está firme como una roca inconmovible sobre un monte alto, usted está firme como una roca inconmovible en un monte alto, en un monte alto que nada lo puede mover, nada lo puede sacudir. Esta es la verdadera iglesia, cumplimos 19 años en el día al 10, aleluya, cuando le dan la gloria a Dios, firme e inconmovible en la roca. No nacimos ayer, llevamos 19 años de batalla, 43 de cristianos, firme en la roca, inconmovible. Por eso le digo, se puede vencer, se puede vencer, se puede prevalecer, se puede brindar. Se puede, se puede, grita, se puede, grita, se puede, grita, se puede, se puede, se puede, se puede ganar. Nosotros no nos movemos por la opinión pública, ni los arrebatos de la opinión pública, ni por lo que digan los falsos hermanos de nosotros, que no lo son ni lo, por lo que digan las pirañas, que tienen lengua de piraña, y dientes de piraña para destruir, y por eso el diablo que les metió allá, no, nosotros dependemos de la gracia, nosotros dependemos de la gloria, nosotros dependemos de la misericordia, nosotros dependemos, aquí el que me tiene parado se llama Jehová, si fuera por los hombres, estaría tres lejos abajo de la tierra, Señor, aquí está el poder aquí está la autoridad aquí está el poder le picó le picó lo de muerto Sí, se lo repito entonces porque le pica, los peces muertos se dejan llevar de la corriente pero dónde vamos el 24, para una rumba de que no sé quién de buen chorizo de pepe ganga. vamos para una a una rumba de que no sé quién a contaminarte Hacer el mal, Dios te juzgará por esta palabra, te vas a sentir incómodo, no vas a poder disfrutar el mundo, porque tú fuiste separada, tú fuiste elegido, tú fuiste seleccionado para servir a Dios. Tú eres el especial de todo. Le falta de Dios. Alguien grite, aleluya, ¿dónde está la gente de guerra aquí? ¿Dónde están los hombres de guerra aquí? Las mujeres de guerra. ¿Dónde está el pueblo? ¡Que alaba a nada, Dios! Porque está muerto. Un un poco de levadura. Le toda la masa. Darías tu fe. Darías tu testimonio. Andar con un borracho sin sí, pícaro. La Biblia dice que aún no toquéis sus ropas. Aleluya es el Señor. Aleluya el Señor. Yo tengo que dar testimonio. Donde me paren. Que sepan que la lubrica. Donde me paren. Que sepan que hay un donde le pare que se la cristiana que se revuelte el mundo que se demonia todo la luz de Cristo va a brillar sobre esta tierra algún día el mundo temblará y me dará la gloria de Dios ay aleluya, pronto están alegres aquí estamos en diciembre cosas hermano estamos en diciembre cosas hermano porque no te gozas porque no te gozas Hay otro tipo de evangélicos que se llaman camaleones. Vamos <risa> con los camaleones. Esos son reptiles que cambian de color según su ambiente. Cambian de color según su ambiente. Estamos en el ambiente de la iglesia. ¡Salta! Y sales al barrio. Pero bueno, no quiero por una refrescita. toma un amoretito para ahí. Pícaro, hipócrita. Eres un hipócrita. Los hipócritas no entrarán al reino de los cielos. Arrepiéntate hasta esta hora. Necesitas un nuevo nacimiento, necesitas a Jesucristo, necesitas al Hijo de Dios. Dios está llamando con contundencia estos días. Dios ha venido con una espada a decir al pueblo: quiero un pueblo santificado, quiero un pueblo santo, quiero un pueblo verdadero. Quiero <risa> el que ama león, no tiene identidad, no se sabe qué es. Pagana allá, impía allá, evangélicas aquí. Porque el verdadero cristiano es así. Aprendió lo que Cristo dijo. El que quiere ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo. Niéguese Niéguese a sus caprichos. Ni ella sea su maldito delante del mundo, ni ella sea su vanidad, ni ella sea su sueño ridículo. Toma Tome la cruz, tome la cruz, tome la cruz y sígame, y sígame. Transforme. Yo soy verdadero cristiano Con esa gente es que Dios se va a empezar a mover en estos días Esa gente la que va a empezar a ver milagros extraordinarios de parte de Dios Esa gente que le quiere a Dios en medio de la batalla Es la gente que Dios va a usar Es la gente que va a prevalecer Es la gente que se va a remontar Es la gente que va a ver la gloria de Dios va a llegar levanten sus manos al cielo levanten las manos los que venían aquí. no para que me saluden, para Dios Tome la mano de Dios, agárrense agárrense de él, agárrense de él los que están allá de pie por favor y yo quiero que usted ore esta hora, canción, ore ore con esa canción, ore